Listo, nuevamente te saludo con mucho gusto y te agradezco muchísimo que nos hagas el favor de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a empezar por tu nombre y la agrupación que representas. Eh, mi nombre es María Milagros Castro Rocha y soy la representante de la Fundación Mexicana de Artroglifosis. Ok. ¿Tienes una idea de cuándo se constituyó? Eh, el proyecto en sí empezó en 2015, cuando Ajá. me encontré con muchas personas que tenían de post y Yo no tenía idea de que existían grupos. Ajá. Entonces, eh, googleando, me encontré a la Asociación Iberoamericana de, sí. de Post y Enfermedades Raras. Sí. Eh, y ahí conocí a Jessica. Jessica sí. es mi mejor amiga y ahora acompaña en el proyecto. Empezamos con un blog a contar sobre nuestra vida con trogriposis. Eh, era simple diversión, lo hacíamos por gusto, por mostrar nuestra vida a, a otras personas, para tratar de inspirar, tal vez. Y fue cuando nos dimos cuenta de que muchas personas de México, que tienen familias con trogriposis nos empezaban a seguir y a comentarnos que se identificaban con lo que nosotros vivíamos, porque ellos vivían lo mismo. Y en nuestros problemas ellos también se veían reflejados porque habían pasado por lo mismo o, pi o piensan que tal vez van a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no existía una, una institución, una agrupación que, que atendiera específicamente a, a las familias con arte eh, Y fue como decidimos empezar con, con la fundación, con compartir información, con empezar a contactarnos con otras fundaciones de otros países, para estar en, en coordinación y ir más o menos por el mismo camino, pero pues acá en México. Y así fue como inició en 2015. Me da mucho gusto. Además, te felicito por la iniciativa que en principio, siendo como tú lo señalaste, algo que para usted representaba una ventana de exposición muy, muy a gusto, muy alegre, de repente se convirtió en un recurso indispensable para otros en México con el padecimiento de ustedes. Así es. Mija, dime... ¿Cómo, ¿Cómo te dice la gente generalmente? Mili. ¿Mari te dice milagros? ¿Cómo te dicen? ¿Mili? ¿Me Mili. Dice Mili? Mis me dicen Le voy Mili. a decir Mili, entonces. Si acuerdo. Mili, ¿cómo podemos identificar a un paciente con la enfermedad que tú tienes? Eh, bueno, la artrogriposis es una enfermedad rara congénita. Eh, se caracteriza por la presencia de contracturas o el estado de rigidez involuntaria en las articulaciones del cuerpo en varias partes. Puede ser en las manos, puede ser en las piernas o en, en ambas. Eh, tiene características muy similares, la forma de las manos y la forma de los pies es, es muy similar. Generalmente nacemos con pie varo y puede traer otras complicaciones debido a que existen más de 400 tipos de artrogliposis cada caso es diferente, pero tenemos muchas similitudes. Y el tratamiento se basa en darnos la mejor calidad de vida posible. ¿Tienen ustedes limitaciones, entendiendo lo que acabas de decir, para su tránsito normal? ¿Cómo? Perdón. ¿Para su caminar, para su andar, para eh, estar en, sí. en, en el ámbito de un supermercado, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Eh, generalmente... Eh, Caminamos muy, moviéndonos mucho, tenemos luxación de cadera, hay personas que nunca logran caminar, dependiendo la gravedad del, del caso y, y, y las características de este Por ejemplo, yo caminé desde los tres años hasta los once y de ahí ya uso una silla de ruedas. Ok, mija. Muy bien. El universo de pacientes al que ustedes se abocan evidentemente es los que tienen el padecimiento que tú tienes, ¿es correcto? Así es. Con todas las variantes que me dijiste ahorita. Así es. Sí, sí. Es, es una enorme, enorme cantidad de variantes, mi hija. 400. 400. Wow. Hay, wow. Casos, hay casos de verdad ex, extremadamente increíbles. Eh, en, en México. Eh, tenemos, bueno, en la fundación tenemos varios que son eh, muy complicados o han tenido muchas complicaciones, pero más nos ha tocado ver en Italia y en Brasil, que son casos que han sido muy, muy comentados, muy sobresalientes las personas, pero realmente tienen muchísimas complicaciones y nacieron con tuberculosis. Yo eh, te iba a preguntar en breve acerca de una breve semblanza de tu organización, pero ya me platicaste este asunto de, en inicio, como tú descubriste a otra persona y luego empezaron a hacerlo de manera, digamos que circunstancial y, y de repente se convirtieron en referencia obligada para quienes como tú padecen esto. Permíteme hacer una observación personal con enorme respeto. Eh, ¿Vives con tu papi y tu mami? Sí, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermana. Yo creo que hicieron un gran trabajo contigo, y tú personalmente hiciste un gran trabajo porque yo te, te entiendo por lo que veo de ti en esta entrevista como una persona muy contenta en razón de la circunstancia que vives, como alguien muy integrado y resiliente al tema de lo que tú padeces desde siempre. Y eso no se da todos los días ni en todos los casos, mija. Es poco frecuente ver que un paciente con un tipo de padecimiento raro como el tuyo, tenga una actitud tan increíblemente buena como tú. ¿Te lo han Gracias. dicho a alguien más aparte de mí? Pues no lo sé, así, así puntual como usted, no, no la verdad, pero yo siempre he dicho que me considero una persona muy feliz, tal vez la persona más feliz que yo conozco. Sí, la verdad, te ves así, te ves como muy feliz, la verdad. <risa> Mija, eh, descríbeme, según tú, ¿cuál es el mayor logro de tu asociación desde que se fundó? Pues yo creo que lograr eh, eh, montar un precedente de que algo existe, de que nos estamos organizando, eso ya es, es un, uno de los, de los logros más grandes, porque nadie antes lo había hecho, nadie antes se había interesado. Eh, los casos de arqueboliposis que había, por ejemplo, cuando yo nací, hace 27 años casi, eh, la incidencia estadística era de uno en 10,000, o sea, un, un paciente en cada 10,000 nacidos, y eran muy, muy lejos. Eh, a mis papás les dijeron que el tratamiento era desconocido, que les deseaban mucha suerte, que tal vez yo iba a morir en nueve días, diez días. Entonces, eh, el, yo creo que el hecho de ahora tener un, un lugar a donde las familias puedan acudir que les dijeron que tienen arteriposis y que no saben nada y nosotros poderles decir ¿sabes qué? Eh, todo lo que lo que te puedas imaginar está muy corto. Tu, tu, tu niño o tu niña pueden lograr todo lo que quieran. El camino es complicado, claro, va a haber muchas veces que, que vas a querer desistir, pero para nada es una opción, ¿no? El hecho de tener ya algo, algo creado, algo, algo tangible para que las familias nuevas no pasen por lo que nuestras familias pasaron anteriormente. Ese es, ese es uno de los logros más grandes, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque evidentemente esta es una condición en la que si no tienes información y evidencia de otros como tú, que han podido sobrellevar y, y salvar el escollo y salir adelante con una actitud como la tuya, pues es importantísimo que se lo puedas transmitir a otros como tú, porque si tú pudiste, otros deben de poder. Claro, Te felicito. Te felicito. Gracias. A lo largo de estos años que ya tienes tu asociación, has ido resolviendo toda suerte de escollos y también has incorporado tu mejor esfuerzo a tareas importantes para tu desarrollo, no solo como enferma, sino como líder de una asociación de enfermos. Sin embargo, dime cuál consideras tú que es una tarea pendiente que es impostergable para tus asociados. Bueno, yo creo que el paso, el paso que sigue que es obligatorio es eh, constituir la legal. Estamos en proceso desde hace como un año más o menos eh, y hemos tenido muchísimo apoyo de todas las familias, mucho interés pero es, es indiscutible que se tiene que, que formar de una manera más sólida para lograr consolidarla y empezar a buscar recursos. Porque hasta ahorita lo, lo que hacemos es como eh, trabajo de vinculación y de información. Llegan a nosotros, les pintamos toda la información que tenemos disponible, eh, con todas las referencias médicas, todos los estudios, tratamos de... De también eh, llevar el proceso, porque con nosotros llegan padres que nos, sus hijos nacieron ayer, por ejemplo, y no saben absolutamente nada y tienen toda la incertidumbre del mundo. Y eso es lo que nosotros hacemos, tratar de platicar con ellos, de abrirles el panorama, pero eh, que, que quisiéramos, por supuesto, eh, tener recursos para apoyar en, en cuestión económica para las familias que necesitan trasladarse, porque... Eh, pues el tratamiento es muy disperso. Hay, hay pocos lugares aquí en México en donde atienden este padecimiento. Hay lugares más especializados, hay más avanzados en otros países. Por ejemplo, yo mi tratamiento lo llevé en Los Ángeles, California. Entonces, hay, hay familias que de verdad no tienen el recurso para lograr asistir a esos hospitales y ahí es donde quisiéramos entrar nosotros. También, eh, seguir los pasos de las fundaciones más grandes de acrobiposis que existen. Eh, hay en, en Francia, y en Estados Unidos, en España, fundaciones muy grandes y muy importantes que han hecho trabajos que nosotros deberíamos de estar haciendo. Entonces yo creo que para allá vamos. Ese es el camino. Yo creo que lo vas a lograr. No tengo ninguna duda que lo vas a poder hacer. Y bajo la salvedad de nunca será el consuelo de nadie, eh, las eh, organizaciones de países europeos y americanos, Organizaciones de países del primer mundo, eh, a diferencia de, de nosotros en México, a diferencia tuya, no corren con tantos problemas. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo en Dinamarca que me habló la otra vez y me dijo, ya nació mi nieta, David. Lo conozco porque su hija tiene el padecimiento que tiene mi hija, tiene Gosher. Conoces a Paulina, ¿verdad? Sí. Ok. Y me dijo, nació la semana pasada. Y le digo, oye, qué bien, te felicito. Y dice, bueno, también está eh, con la enfermedad de Gaucher. Nació con la enfermedad de Gaucher porque sus papás hicieron match y los dos aportaron su parte y la niña, y la niña tomó esa información genética y representó en su cuerpo la enfermedad de Gaucher. Y le digo, bueno, eh, pues adelante, ustedes han sabido sacar eso adelante. Y me dice... Sí, afortunadamente ya le dieron su primera infusión, a la semana de nacida. Wow. De ese tamaño son los recursos en los países de primer mundo. Eh, de repente, eh, nosotros otra vez en la federación estábamos diciendo que en la federación tiene, eh, junto con, pide un deseo, que son hermanas, mil eh, seguidores. Y dije, bueno, 17,000 hay... hay hay futbolistas que tienen 100 millones, hay artistas que tienen 50 millones. Pero luego me fui a la página de las raras que más seguidores tiene, que es North, en Estados Unidos. Y tienen 50 y tantos mil. Pero North ejerció el año pasado un presupuesto de 76 millones de dólares. 76 millones de dólares, hija. O si lo pones en moneda nacional, 1.800 millones de pesos. Nosotros, tú, Gente como tú y como otros en México, hacemos mucho con muy poco, mucho con muy poco. Y eso es remarcable y no tengo duda que tú vas a hacer un trabajo espectacular. Ya lo haces, pero vas a consolidarlo de manera espectacular. En fin, la condición que vive el mundo actualmente con la pandemia ha desnudado a los sistemas de salud de todo el mundo. Eh, obvio, México no es la excepción. Y en el caso de México no, no se confirmó el diagnóstico, se confirmó eh, eh, la hoja de defunción de nuestro sistema de salud, porque no solamente está fragmentado, sino que ahora con el cambio de gobierno, que no tengo duda, integra buenas intenciones, pero lamentablemente no tiene a los hombres y mujeres capacitados para llevarlas a cabo. Las buenas intenciones no bastan, hay que poner a los que saben, y en este gobierno hay muy pocos que saben de lo que están hablando. Entonces, toda la buena intención se topa con esta inexperiencia y recorrer la curva de aprendizaje le cuesta a los gobiernos que, que inician por lo menos dos años, evidentemente no la han recorrido. ¿Qué te preocupa de la situación actual de manera más grave, um, Yo creo que el cuerpo lo tenemos mucho más apretado en la Fundación por los Niños a los que la artrogriposis les ha afectado hasta el sistema inmunológico. Eh, tenemos pacientes, niños, generalmente son niños, que tienen comprometidos sus pulmones, que tienen comprometidos sus, sus riñones, su corazón, y, y sabemos que están en riesgo inminente. Lamentablemente ya hemos perdido a algunos miembros y eso es. es pues sumamente doloroso, además de todo el proceso de llevar eh, una, una enfermedad rara, pues toparse con un virus y que no, no tener las herramientas necesarias para, para confrontarlo, eso es terrible. Eh, hay familias que están en, en, en, en condición de pobreza extrema y, y ahí es donde nosotros quisiéramos hacer muchísimo más, pero pues estamos un poco atados. Sabemos que a veces un buen consuelo, una buena charla, una buena plática o, o, o un consejo, pues no es suficiente. Entonces yo creo que ahí es donde nos ha pegado mucho, muy duro. Y, y en la cuestión anímica también, en, en, hay muchas personas que están en depresión, que ya estaban en depresión. Y ahora el hecho de tener que estar pues encerrados, sin saber... Eh, yo por ejemplo dependo completamente de mis papás de mi mamá y de mi papá para todo lo que yo necesito hacer y claro que me imagino que si el coronavirus llega a la casa y se lo lleva pues voy a quedar ahí por supuesto que es una, una situación muy muy complicada y, y a nosotros como grupo vulnerable pues nos está pegando muy duro también voy a hacer unas precisiones que me parece que debo compartirte Um, hace muchos años, cuando Paulina fue diagnosticada, en 1996, en 1990, perdón, eh, yo hice todo lo necesario para que cuando existiera un medicamento, porque cuando ella fue diagnosticada no había ningún medicamento que pudiera ayudarla. Ella iba a perder la, la vida al tiempo si no existía un medicamento, ella y su hermano. Afortunadamente pudimos hacer que las cosas dieran la vuelta y, y tuvieron su medicamento. Bueno, eh, eh, y en ese tiempo, me acuerdo que un amigo, yo, yo estaba frenético tratando de salvar a más niños porque dije, si pude si salvar a los míos, pues puedo salvar a otros. Eh, estaba yo frenético. No había coronavirus. Quedemos claros que no había coronavirus. Bueno, pero estábamos empezando a descubrir la punta del iceberg de los enfermos lisosomales. Y me acuerdo que un amigo viejo, y lo digo sin tono que pretenda ser despectivo, un, un viejo amigo, un, un hombre de... En ese tiempo yo tenía 1900 tenía yo 30 años. Y Paulina tenía 4 años. Y un viejo de 70 me dijo, David, hay una historia que tú debes de asimilar correctamente. Un día... Fue un amigo a la playa, es, extendió su toalla en una zona de arena fina, se acostó y empezó a disfrutar de los rayos del sol. De repente escuchó unos ruiditos, volteó y se percató que un cangrejito estaba volteado de panza. Y evidentemente si no lo volteaba se iba a quemar con el sol. Entonces se paró y lo volteó, se fue a acostar otra vez. Luego escuchó otra vez ruidos y vio que tres cangrejitos estaban igual. Se paró y los volteó. Y así consecutivamente hasta que 100 cangrejitos tuvo que voltearlos para que no se, no se murieran por el, por el sol. Eh, se volvió a acostar, ya llevaba salvados como 200 cangrejitos. Y de repente escuchó que detrás de una duna de arena se escuchaba mucho ruido. Eh, se paró, fue hacia la duna y se percató que había cientos de miles de cangrejitos volteados de panza. Y entonces entendió que no podía salvar a todos, pero que podía hacer su mejor esfuerzo por todos los que fuera posible hacer el esfuerzo. Eso nos pasa a todos los que estamos en asociaciones. Tú no vas a poder salvar a todos, pero con el esfuerzo increíble que haces, vas a salvar a muchos. Y el esfuerzo que haces no va a alcanzar para todos, pero va a alcanzar para muchos que no te imaginas que iba a alcanzar. Entonces, no te desanimes por ello. Eh, la primera parte que me comentaste acerca de si el COVID irrumpiera en tu casa, sí, bueno, es, es preocupante. Ocúpense ustedes en la medida de sus posibilidades de salvaguardar su, su protección, su salud, de forma lo más rigurosa que sea posible. No sé, la que ustedes tengan como, como rigurosa, para que todos estén bien y tú estés bien. Lo deseo de todo corazón ya. De todo corazón, sí. que tus papás estén bien, para que tú estés bien. Eh, te tengo que hacer un comentario también que tiene que ver con la percepción de una persona con respecto a ti. Me dijo, papá, yo soy fan de esa muchacha. Es <risa> increíble. Mi hija dijo que es fan tuyo porque eres increíble, ahora entiendo por qué lo dijo, ahora, ahora entiendo en qué se basaba para decir que eres parte de su eh, expectativa de un fan con respecto a alguien a quien admiras, tenía toda la razón, tú eres admirable y la verdad que la gente que te conoce se puede llevar una de las mejores impresiones que te llevas de alguien, es lo que me está pasando a mí por tu interés, por tu estoicismo, por tu calidad de vida, por tu manera de asimilar una realidad que es como es, nos guste o no, pero la llevas adelante. Esto es lo que es y punto. Y tú le haces una resiliencia increíble y entonces te conviertes en esa persona que, que permanentemente tiene una sonrisa en su, en su cara y eso es maravilloso, mi hija. Te felicito. Ya entendí por qué Paulina dice que es tu fan. Yo también, yo también soy tu fan, me declaro. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, significa mucho, mucho para mí. De nada hija, gracias a ti, al contrario. Eh, dentro de la serie de preguntas que te he formulado, seguramente hay alguna que no tuve la paciencia de elaborar para preguntártela. Dime qué no te he preguntado que a ti te gustaría transmitir a quien te está escuchando y viendo. No lo sé, pero sí me gustaría hacer un comentario. Por eh, favor. Tanto como una pregunta, es un comentario. Yo el día de hoy me vestí de azul sí. eh, para hacer una invitación. Eh, el día 30 de junio es el día mundial de concientización para la artrogriposis múltiple con Año con año hacemos una campaña en donde difundimos mucha más cantidad de información que la que difundimos eh, a lo largo de los otros meses y es que una campaña de esta magnitud lleva mucho trabajo y, y no la podemos tener permanente todo el año, pero sí lo hacemos para el marco de la conmemoración de, del día mundial de la artrogriposis. Eh, ese día todos nos vestimos de azul. Eh, normalmente subimos fotos a redes sociales, pero creo que ahora eso es lo único que vamos a poder hacer. Entonces, eh, yo, la idea de, de, de, de hacer esto es que la palabra artrogriposis no sea una palabra nueva en el, vocab, en el vocabulario de muchos, ¿no? Queremos que, que sea conocida, que sepan que existe, que las familias al enterarse no se queden con un signo de interrogación en en su cabeza, pensando qué será y por qué y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que el, la tarea de concientizar, la tarea de difundir, eso es, es una de las primordiales, al menos para nosotros como, como comunidad con ArteGruiposis. Es importante que sepan que existimos, que estamos acá, que lo estamos haciendo, que lo estamos logrando, que cada quien tiene éxito a su manera, que cada quien hace las cosas a su manera y que todos enfrentamos una realidad diferente a la que todos los demás no, normalmente viven, ¿no? Entonces, esa manera de que, de que se unan a nosotros, de que si de alguna manera conocen a alguien con, con Arturo El pues nos apoyen de, de esa manera, subiendo una foto a, a redes sociales vestidos de azul el 30 de junio. Cuenta con ello, hija. Te voy a pedir, de la manera más atenta que dos días antes me, me, me hagas el favor de recordarme que me tengo que vestir de azul el 30 de junio. Y yo lo voy a pedir a todos los de eh, Pide un Deseo y la Federación que se vistan de azul y te mandamos una foto. De bien? acuerdo, muy Independientemente bien. Independientemente de ello, tu entrevista la voy a reproducir junto con todas las demás entrevistas. Ya llevamos como 40, que van a ser como 70 y tantas, pero la voy a reproducir Ajá. ese día de manera constante para que estén hablando de de ti y de tu padecimiento que tan uh, estoicamente eh, combates y, y, y sigues de manera muy precisa a los pacientes que como tú sufren de esta enfermedad. Con mucho gusto lo voy a hacer, hija. No tengo ninguna duda. Solo recuérdame, por favor, porque tengo tantas cosas en la cabeza, aparte de los 60 años que ya tengo, tengo tantas cosas en la cabeza que luego de repente se me va el avión. La otra vez no felicité a un familiar mío, al, al, al novio de, de mi hija, porque ni siquiera me acordé que era su cumpleaños, y me dijo, mi hija, papá, ¿por qué no felicitaste? Pues no me acordé, hija, así de, así de sencillo. Simplemente no lo recordé. Por favor, tú recuérdamelo. Sí, sí. Perdón, hija esta ha sido una de las entrevistas que yo más he disfrutado, porque en verdad eres un viento, una brisa muy fresca, eres una catarata de, de, de frescor, de humedad muy fresca que ayuda a que uno como que abra las abra los ojos y sus oídos y pare las antenas y esté atento de estos temas ha sido una conversación muy grata para mí muy muy grata para mí también ¿Qué, ha sido... edad, qué edad tienes hija voy a cumplir 27 en octubre vas a cumplir 27 uh -huh. Y esto que voy a decir lo digo con enorme respeto para quien se lo merezca y con, eh, y con la puntualidad para quien no se lo merece. Hubo algún pinche médico que dijo que te ibas a morir a los 10 días. Sí. Seguramente puede decir a y yo soy la que se iba a morir hace veintitantos años. Hace 27 años. Ya, ya cuando tenga mi título de la maestría voy a ir a visitarlo. Por <risa> oh, Dios santo, claro que sí. Yo siempre digo que mata más el diagnóstico que la enfermedad, sobre todo por la insensibilidad de algunos médicos. Así es, eso. Ahora, tenemos una, una situación preocupante ahora porque hay más médicos interesados. Eh, también la, la comunidad médica nos está apoyando, se están uniendo universidades, se están uniendo centros médicos. Creo que el 30 de junio voy a tener una charla con la Facultad de Medicina de, de, de Mazatlán. Eh, entonces, sí es... es, es es un poquito más eh, el apoyo que hemos recibido y la apertura que tenemos por parte de los médicos. Pero a veces es muy fácil para ellos decir algo que no saben, algo que, que no han vivido y, y sí tienen un poco de insensibilidad con las familias. Llegan destrozados con nosotros diciéndonos lo que les dijo el médico y pues se supone que la, la parte médica es la parte determinante. Entonces es muy triste, la verdad. Ojalá que, que se dieran... Eh, la oportunidad y el tiempo de conocer un poquito mejor, de no hablar solamente sobre lo que dicen los libros, sino de conocer a las personas y sabrían exactamente qué es lo que necesitamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los médicos y Jesús el Cristo? Que Jesús el Cristo no se siente médico. Sí. Es. Pero ellos se sienten Dios. Yo he conocido a muchos médicos, algunos de ellos increíblemente, increíblemente profesionales, increíblemente sensibles. Algunos otros, unos hijos de su madre, terribles. Y eh, te voy a dar un, una opinión, que no aconsejo una opinión. No permitas que utilicen toda tu información, porque te vas a dar cuenta que se hacen los poseedores de ella... Y resulta que ellos fueron los que investigaron todo eso y resulta que ellos fueron los que sacaron esa información, conclusión e investigación ya completa. Y, y de repente tú simplemente fuiste un peón de su ajedrez que utilizaron y se lo llevaron. Siempre estate atenta de eso, mija. Te lo digo con enorme respeto y consideración. Nos queda un minuto y quiero que tú lo ocupes para decirnos algo más. Ha sido, repito, para mí... La charla más fresca que he tenido, de las 40 que he tenido, porque tienes una actitud poca madre, hija. Es maravillosa, maravillosa y te lo agradezco mucho. Tienes 45 segundos para decir lo que quieras. No, Pues uh, quiero agradecerles la invitación a Paulina, a usted y a toda la federación por, por eh, incluirnos en esto. Creo que es muy importante que abramos diálogo y que hablemos de arqueuriposis, ¿no? Entonces, conocerlo para mí ha sido un, un verdadero placer. He disfrutado muchísimo esto. Es la primera vez que hago algo como esto. Entonces, para mí significa mucho, para la Fundación también va a significar muchísimo. Y pues, estamos aquí para servirle para lo que necesiten. Y muchísimas Muchas gracias, gracias, hija. Yo estoy para servirte a ti. Y si puedo hacer algo, solo infórmame en qué me puedo sumar para que la tarea pueda ser, junto con todo lo que ustedes hacen, concluida. Muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad, pero sobre todo por tu gentileza en tus respuestas y por tu, por tu bonomía, mi hija. Esta última pregunta no quiero dejar pasarla por alto. No tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con una curiosidad. Cuando eras niña, ¿cuál era tu caricatura preferida? La pantera rosa. Con esa sonrisa que tienes al decir la pantera rosa, quédate toda la vida, hija. Regálasela al mundo porque es maravillosa. Muchas, Muchas gracias, gracias, mi querida Mili. En cinco segundos apago la grabación, haz lo mismo y te voy a recordar siempre, esta es una de las entrevistas más interesantes que he tenido en treinta y tantos años, hija. <risa> Muchas gracias. Gracias, hija.